Otra vez. ¡Terminamos, chicos! Uh, sí, hoy terminamos después de... ¿Cuántos meses estamos desde, desde no sé sí, En serio, es suficiente. una banda. Cinco meses, lo suficiente Cinco meses grabando eso y la verdad quiero agradecer a todos los chicos y a ustedes también que van a estar dando el apoyo a nosotros. Espero que sí. Vale, vale. Sí. Y nada, estamos muy felices. Hoy estuvimos acá y en el lugar que pueden ver, en, en esa plaza. Sí, sí, sí se pasó básicamente toda la serie Ay, y... No. y por favor en principio bueno de este eh, verano que nos tengan en cuenta para un poco de dato chido. ¿qué tenés para decir? Sí, les invitamos a que consuman no hay amor en Buenos Aires <risa> gracias. <risa> gracias. Ah, sí. bueno. gracias por estar sí, sí, sí, sí. gracias bueno sí, sí, sí. gracias totales sí, sí. gracias Chao, nos vemos pronto. Nos vemos. Bye. ¿Qué vida a mentir como podía.